17 horas 8 minutos. Estás en la tarde de Salud Radial, consultorio abierto con la conducción de Miriano Madio. Estamos de vuelta, Cari. Estamos. Bueno, y estamos con un invitado que tiene, tiene la posta. Ajá. Tiene la posta. Nos va a contar un poquito cómo estamos acá en el partido, en nuestro partido de Pinamar. Eh, así que le damos la bienvenida al secretario de Salud, al doctor Eduardo Vicente D'Agostino. Hola, Eduardo. Acari, hola Cari, hola Emi, ¿cómo andan? Muchas gracias por el contacto. ¿Todo bien vos? Bien, bien, aquí andamos trabajando, pero muy bien. Bueno, me alegro. Quiero que nos contanos, ¿cómo estamos en nuestro partido? Eh, bueno, mira, tuvimos hoy a la una de la tarde, como todos los jueves, la reunión con el COE, que eh, participa la región sanitaria y eh, eh, gente del ministerio. Sí. Eh, en conjunto hoy con la supervisora de terapia intensiva de nuestro hospital, eh, Claudia Solino, como encargada hoy de los seguimientos en esta pandemia, Jorge Lucero como el director del hospital, y eh, Gustavo Rischuto como jefe de guardia, eh, por este lado, y después eh, bueno gente del Ministerio de la Región. Eh, eh, ¿Cómo estamos? Eh, eh, lamentablemente tenemos que hacer comparaciones con lo que es a nivel regional, y, y si vemos eh, tanto en el informe que, sa que salió de ayer eh, con respecto a las semanas epidemiológicas y a eh, lo que fue esta reunión, eh, estamos eh, bastante mejor que otros eh, municipios de la región. De hecho, somos, eh, hoy nos hablaban de la situación asistencial epidemiológica de Pinamar eh, sí. como una de las mejores de la región. Bien. Eh, Qué entonces, sí, eso eh, en realidad es como, como estamos, y menos peor que en otros lugares. Eh, eso, obviamente, eh, como secretario de salud, eh, uno está contento por todo el trabajo que ha hecho todo el equipo y la comunidad. Eh, y por otro lado, obviamente, sabemos que la, la, la la dependencia de, de, de la salud depende de la provincia. Sí. O sea, de, de, de, de, de, tenemos una injerencia muy grande en, en, en cómo está la provincia y eso eh, sabemos que está muy mal. Eh, por ende, eh, eh, o sea, cómo estamos y estamos bien a medias. Eh, entonces... Eh, y bueno, cómo está el índice de ocupación y los casos activos, cómo están siguiendo, eh, la, la, la letalidad. Hay un montón de variables que de alguna manera para Pinamar eh, hoy, porque si mal no recordás, hace seis meses, ocho meses, nos mataban. Sí, total. Eh, Prácticamente toda la provincia eh, ponía por todos los medios a Pinamar como preocupante y resulta ser que hoy... Eh, eso que les que preocupaba de alguna manera y a municipios vecinos eh, eh, es la herramienta que están recién utilizando ahora. Sí, Entonces, pero... Eh, perdóname sí. Eduardo, aparte, eh, vos fíjate otros municipios que, si bien los comerciantes de Pinamar no tiran mante manteca al techo, porque la verdad que la situación no es sí. agradable, están mejor que otros municipios. Los comerciantes. Pero es, por eso es la pregunta que hoy le decís a un comerciante, che, ¿cómo están? Y si yo te digo cómo estaba con respecto hace dos años, y estamos peor. Claro. Ahora, comparate, compará, no sé, una casa de deportes, una, un restaurante, un balneario de Pinamar con otro municipio costero, y está muchísimo mejor. Sí, eso sí. sin ningún lugar a dudas. Sí, sí. Entonces, eh, por eso, eh, eh, cuando la situación es, es mala para todo el mundo. Eh, a veces nos es difícil, como argentinos, como seres humanos, es eh, sacar lo positivo, ¿no? Seguro. Eh, que tanto... Sí. Eh, perdón, Eduardo, vamos recibiendo algunos mensajes de la sí. gente. Acá sí. dicen si se sabe cuándo se puede aplicar la segunda dosis de la vacuna india, no se acuerdan el nombre. Muy, buena, muy la, Sí, sí, de la COVID-Shield sí. o de la de AstraZeneca. Eh, Fantástico. Eh, hoy recibimos la noticia que eh, mañana ya van a estar los turnos para esa para esa vacuna. Eh, recordemos que los últimos trabajos hablan de una mayor inmunidad, eh, no a los 21 días de aplicada la primera, como fue eh, eh, indicada, sí. sino que pasado el mes, los dos meses y hasta tres meses, la inmunidad va a ser mayor. Obviamente que si en el medio de, de esa espera me agarra coronavirus, no va a estar muy bueno. Okay. Así que eh, eh, sí, eh, saben por la Ministra de Salud de la Nación que se, se habían reactivado de alguna manera las negociaciones o las entregas. Eh, vino un, un gran lote estas últimas semanas, así que yo calculo que mañana, el sábado, ya debieran estar las vacunas acá, y si no es el sábado mismo, va a ser domingo o lunes que se van a empezar a aplicar. Bien. Eso, lo que te, eso fue la última reunión que tuvimos hoy, hace un ratito, con el ministerio. Y acá otra pregunta, mi abuela se aplicó ya la, la primera dosis, le falta la segunda, pero ya pasaron tres meses y no la llamaron. Mi abuela tiene eh. 94 años. Uh... Es raro, porque no... Tres meses, estamos hablando de febrero. Mmm, y bueno, si está en línea, que te pase el documento y pásamelo por WhatsApp y te, te lo ubico bien, pero es raro. Bueno, este es tres meses ahora se lo pedimos. Bárbaro. Eduardo, eh, vos primero como, como médico y después como secretario de salud, ¿no? Y al margen de que hay que vacunarse porque es importante y es fundamental, ¿Vos a qué, a, a qué atribuís que Pinamar, dentro de todo el lío que hay en el país, está un poquitito mejor que otros lugares? Es una pregunta, Emi. ¿eh? Mirá que eh, la verdad que eh, lo, lo hacemos con todo el equipo de seguimiento. Eh, hoy nos mirábamos a la cara cuando terminó la reunión con el Ministerio, con, con los que estaban ahí en la reunión, y decíamos, che, eh, saquemos las variables verdaderamente de por qué llegamos hasta acá de esta manera porque obviamente que mañana puede ser otro día y estar en un variable. complicado y colapsados y todo esto, pero la verdad es que eh, con los recursos que teníamos, con los recursos que no teníamos y que no nos llegaron, con o sea, haciendo lo que lo que hacemos, la, la matriz foda de alguna manera, ¿no? La fortaleza, las debilidades, eh, las amenazas que teníamos, amenazas digo, de, de cuestiones externas que no se sé, nos escapaban como equipo de salud. Uh -huh. eh, y eh, yo creo que lo hablamos muchas veces, la, probablemente la geografía, eh, la constitución de la pirámide poblacional que tenemos, eh, el clima nos ayudó bastante y eh, eso, vos decís, che, pará, pará, esto no tiene lo mismo Villa Gesell. Sí. eh ¿y por qué tiene una realidad diferente a nosotros? Eh, la verdad que no lo sé porque no... No, está, no, no, no tengo bien definido cómo están trabajando otros municipios, lo que sí hemos puesto desde el primer día, los concejales me han escuchado, la, todo el, el, el legislativo y también el ejecutivo, eh, en, en los primeros momentos cuando dijimos que eh, lo que nos iba a ayudar a pasar esta pandemia iba a ser la salud mental y cómo nos íbamos a comunicar, sí, claro. eh, creo que... Y el equipo de seguimiento que tenemos lo tuvo muy claro desde el primer día y la contención de cada uno de los positivos con su familia todos los días eh, por gente conocida o por gente del, del equipo de salud que, que ofrecía la escucha, que ofrecía una, una palabra de aliento, eh, un seguimiento, esto que te decía, ininterrumpido, continuo, diario. Eh, sabemos que repercuten en el aparato inmunológico eh, y eso eh, creo que fue una de las claves eh, que obviamente, que al principio decís bueno, no sabes cómo te va a pasar bueno, hoy sabemos, y aparte está científicamente comprobado que fue una de las herramientas principales por las cuales eh, tuvimos eh, esta clase de respuesta Bien, ahora te voy a preguntar como trabajador de sí. salud, Edu ¿Cómo, con, ¿cómo nos contenemos a nosotros, ¿no? los no. trabajadores de salud? Porque escuché por ahí a, alguien, a un pajarito que dijo que nos relajamos, viste en algún momento. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para, para no sí. estar tan cansados? ¿no? Qué difícil es ah, ser trabajador sí. de salud ahora. ¿no? Ah, eh, la verdad que eh, eh, es una, te diría, una emoción que, que uno siente aparte eh, de, de su vida cotidiana. ¿no? Porque eh, la verdad yo veo gente hoy que está de la misma manera con la misma energía y la misma fuerza que el primer día claro. eh, sí, es esto, eso es vocación. y eso sale eso sí pero y es de adentro eso no no se no no, uh, no se estudia eso no. eh, eso creo que obviamente viene de, de la familia viene de, de, de su de su infancia te diría de su crecimiento su desarrollo y después de una contención que el mismo equipo tuvo eh, al principio obviamente era un mar de, incertidum de incertidumbres había hasta eh, peleas y discusiones fuertes entre hasta compañeros claro. que eh, supimos resolver eso en una crisis enorme eh, que, que de vuelta tenía incertidumbres hasta los más científicos a los mejores científicos los, los países de primer mundo que decían una cosa y otros decían otra eh, imagínate nosotros acá en el humilde Pinamar eh, eh, eh, diciendo as, aseverando qué qué podríamos decir de cierto y eso eh, creo que han eh, lo, el mismo equipo de salud eh, sacando el secretario de alguna manera si querés eh, ha conformado una como una especie de, de, de autodefensa ¿no? de, de, de fortalecimiento como equipo, como grupo y eso lo salvó lo llevó adelante al equipo de seguimiento, al equipo de guardia, al equipo de terapia intensiva, a los ambulancieros, a las enfermeras, a la desmaestranza. desmaestranza sí, claro. al principio, Emi, no sabes el laburo que hicieron y la, lo, que so, lo, lo que llegaron a sobrepasar. Sí, qué cuesta que estaban, no que están. La incertidumbre total, porque yo como médico, poneme como médico de guardia, eh, bueno, mire, en este paciente tiene que ir a tal o cual lugar y la, la de maestranza tenía que ir todos los días, la enfermera entrar todos los días, el, eh, los técnicos lo mismo, tanto de laboratorio como de rayos. Eh, la verdad no me quiero olvidar de nadie, pero eh, es, eh, es fantástico como, porque al principio, ¿quién se iba a adaptar? Sí, Era claro. imposible cómo cambiarnos, cómo descambiarnos, eh, que no, no nos iban a, que los insumos faltaban en todo el mundo. Sí, un aprendizaje constante, ¿no? no y, te voy, y, sí. y te voy a decir algo. Eh, ¿Vos sabés que mi señora trabaja en un hospital de, de, de donde vos creo no equivocarme estudiaste en la Ciudad de la Plata? Uh -huh. y, y hay pacientes en el pasillo, uh -huh, hay uh -huh. pacientes y ese estrés para el equipo de salud también uh -huh. es, es terrible. Y acá gracias a Dios aún no lo vivimos y espero que no lo vivamos eso. Tener a los pacientes en los pasillos de, de, de las habitaciones, de la guardia, de la Dios entrada del hospital. Pero eh, pensá, Emi, que eh, fuera de la pandemia, cualquier pediatra me puede <ríe> dar la razón, en la época de la bronquiolitis, eh, tenés pacientes en los pasillos, en la pasilla de la guardia, digo, con oxígeno, en una camilla eh, y demás, eh, imagínate cuando nos plantearon el escenario cataclísmico que estaba sucediendo en otros lugares eh, lo que pensábamos acá en Pinamar. yo sí, sí, eso claro. te digo que eh, es sobrepasar esa, esa barrera eh, ese escenario fue de la verdad, sobrehumano porque sí, sí. era imposible eran eh, días meses de prácticamente no dormir, de actualizarse hasta último segundo para ver qué pasaba eh, y ver verdaderamente si lo que necesitábamos eran más camas, más respiradores más oxígeno, más drogas, más médicos, más enfermeros más eh, horarios diferentes, fue de una logística que nos llevó mucho trabajo y la verdad con un equipazo de jefe de servicio de, de referentes de cada área, de los directores obviamente que se pusieron todo esto al hombro eh, y bueno, y hoy hoy llegamos acá eh, esperando eh, que, que verdaderamente se resuelve, esperando hoy la, las vacunas, eh, que estamos con números también a, a nivel regional muy buenos, uh -huh. con prácticamente el 100% de las personas mayores de 60 años que, que se inscribieron con al menos una dosis. Eh, así que... Tenemos nada, un... Creo, un, sí. Perdón, un porcentaje de, de vacunación de un 20% acá en el partido de Pinamar. En alguna sí. oportunidad eh, yo escuché a las personas que se encargan sí. de vacunar que teníamos que llegar al 70%, poniéndose la camiseta sí. ¿no? del lugar y decir no, hay no, que 70, llegar a un 70%. Claro, un 70 es la, la, la, la, la famosa inmunidad de rebaño, pero Cari, perdoname, estamos sí. por encima del 50%, ¿eh? Hoy ya estamos. estamos. Encima del 50, sí, sí, del 50% de, la, de, la, de las personas que se han inscrito. Eh, eh, esa es la, porque si me hablas de la población, ponele que seamos. 50.000. 50. A no 10.000 que ¿cómo? se vacunó, 11.000. <risa> eh, no, por eso, ponele que hoy estamos mira, tengo la página que enfrente, 11.000 casi sí. vacunados. Sí. Eh, que tienen que de ser mayores de 18 años y obviamente que se, que, que, que se inscribieron. Claro, Hay claro. 18 claro. años en la población, eh, debemos tener 15.000. Eh, Pensá que hoy me pasaron en el ANSES todo lo que es, son los jubilados y pensionados, no llegan a 5.000. Y estamos hablando de personas de mayores de 60 años. Hoy, mayores de 60 años, tenemos eh, cerca de, de 6.500. Eh, Entonces, eh, superamos hasta lo que dice el ANSES que tenemos. Claro. Eh, eh, obviamente que hay mucha gente que no está eh, domiciliada o sea que no está no tiene el registro de domicilio acá eh, pero sí tiene sí está viviendo acá y, y, y se inscribió acá y se vacunó acá bueno mira este dato es muy importante porque yo me quedaba con un dato del de total de la población pero muy lógico lo que lo que estás diciendo que está bueno entender porque no todas las ciudades de la República Argentina tienen esta, eh, este grado de vacunación en su población. Sí, sí. De, de, Mirá, la página, de la, de la, de la sala de situación, de alguna manera, de la provincia de Buenos Aires, que hay algunos datos que obviamente son difíciles de, de, de establecer, porque... Si te metes eh, tenemos 270 casos activos, nada más, uh -huh. y vos decís, ¡che! pero estás loco, me estás poniendo que tenés 500, y, y la provincia dice que tenés 270. Bueno, eso es difícil porque la, la provincia automáticamente da de alta a los que tienen domicilios en Pinamar, y nosotros tenemos mucha gente que no tiene domicilios no está claro. Domicilio claro, en Pinamar, claro. y, la, y la seguimos todos los días, eh, obviamente porque están, están viviendo acá. Eh, Después entonces, te llaman mentiroso. No, no, a mí no, a mí no. A mí no. Bueno, al de... intendente, pero es por culpa tuya. Sí, yo, me quiere matar el intendente. ¿Culpa tuya? No, no, no, no, pobre. Pero bueno, la cuestión es que eh, eh, nosotros, de hecho, eh, en esta página vas a ver 10.652 aplicaciones sí. eh, para Pinamar y, y de vuelta, si te metes, vas a tener 200, hoy 274... Eh, activos, obviamente se lo tenés que restar los lo, lo fallecidos que tiene la provincia 10 más, que hoy lo vimos en la reunión con, con provincia esos 10 están nominalizados y no residen y no residían en Pinamar, pero ah, sí, sí tenían domicilio, y sabes, Emi, que el certificado de función lo tenés que hacer con el domicilio que figura en el documento, Correcto. independientemente que vos estés en Rosario, en sí, Cuba, en sí, sí. donde sea, si dice que sos residente de Pinamar, va a decir eso. O sea vale. que el total de fallecidos es 58, no 48. 48 es el total de fallecidos reales, ah, 58 okay. van a haber en la provincia. Ah, ok, perfecto. Perfecto, uh -huh. entendido. Es, es importante aclararlo porque uno que no está en esta estadística no, no entiende el dato, está buenísimo. Sí. sí, son datos muy fundamentales. Cuando estuvimos en una reunión de prensa también, esto que, que yo mencionaba, lo de las camas, ¿no? Porque uh -huh. se había corrido todo como eh, en las redes sociales, todo un rumor que no había camas en Pinamar, pero ¿cuántas camas uh -huh. tenemos ocupadas por COVID? ¿Por? Eh, que la gente entienda ¿no? que esta información sea totalmente efectiva para la población eh, sí, la, la eso siempre eh, al principio de la pandemia ya ahora no creo, pero al principio de la pandemia era, están mintiendo con los internados, están mintiendo con los fallecidos están mintiendo con los hisopados eh, ahora ya, lo de las camas sí. fue hace un mes y medio más o menos claro o sea. pinamarense, pinamarense serio eh, nadie tiene ninguna duda. Serio digo que vas a buscar una fuente, eh, hoy todos tienen algún amigo en la Secretaría de Salud, 488 somos, eh, eh, le preguntas a cualquiera y en dos minutos, gracias a la digitalización del sistema, eh, sí, del de hospital, dato. digo, ¿no? Claro, de, la, de la historia clínica digital, agarrás y decís, che, pará, ¿cuántos internados? Para que te te digo, en este momento y tenés. 11 en la sala de no sé cuánto, 12 en la sala de no sé quién y 10 en la sala de no sé cuánto. Y la vas a tener así. Así que no... Por eso el, el, el dato mata relato. Claro, totalmente. totalmente. Qué canchero, mirá cómo... ¿Viste vos no, que querías eso, un eso, compañero eso, de radio? Eso, invítalo. No, pero eso, eso, pero eso, va, eso va al dato de eh, eh, billetera mata galán. Lo sacó de sí, no, es parecido. No, no, pero la, ¿sabes qué pasa? A mi eh, hombre... Eh, o sea, cualquiera que... Que, ...que haya estudiado, te diría, cual, cualquier cosa... ...sabe que la estadística eh, está... ...o sea, que los datos hacen a, la, a las acciones... ...que uno puede llevar Seguro. adelante a posterior. Entonces, ...y para generar estadística en, en esta pandemia... ...lo dijo muy bien Goyán al principio... ...hay que administrar la cuarentena... ...y lo entendimos de esa manera... ...y por eso fuimos el municipio que más uh, estudiada... ...tiene toda su población... ...ininterrumpidamente desde agosto del año pasado... ...y no como otros municipios que arrancaron hace muy poquititos días o semanas... ...a, a hacer eh, este detectar eh, eh, que lo tienen diario, que, no, que lo tienen hace poco... ...y nosotros, como te decía, ya hace bastante que lo tenemos. Bien. Hoy en la radio hubo una polémica con esto de, bueno, yo soy esencial... Eh, ...hubo comentarios de la gente... Y uh -huh. hubo tres comentarios que te los voy a redactar, que me llamó mucho la atención. Eh, uno, la mayoría de la gente de acá de Pinamar quiere que la gente trabaje y sabe lo importante uh -huh. que es uh -huh. eh, que la gente salga a trabajar. Pero dicen que las obras eh, que, que se o sea, observan en Bunge y en algunas obras de construcción tienen poca distancia y no usan barbijo. Eso uh -huh. es una. ¿Quién controla? Uno no quiere ser eh, policía, decir esto, está haciendo mal, está trabajando cuando no se puede. Que siga trabajando, pero no se toman las medidas de precaución, ¿no? De... ¿Quién controla? Bueno, eso, mira, eso obviamente que eh, hay un responsable, que es el, el, el capataz, el, el, el encargado de la obra. Es una obra, si están en bunge, debe ser una obra pública. Eh, que son las que por ahora están eh, autorizadas eh, hay privadas y, eh. públicas y ah, privadas, privadas sí. bueno, eso no lo, bueno, eso está desde obviamente todo el sistema de fiscalización, gobierno planeamiento con su, con su, con su oficina de fiscalización eh, pero trabajan eh, obviamente o bajo denuncias o bajo eh, inspección general o podés pasar hoy por una casa que pensás que no hay nadie porque está la media de sombra eh, cerrada y, y adentro están trabajando eso a veces es muy difícil de fiscalizar pero eh, nada, sé que, sé que estuvimos todo este fin de semana largo prácticamente todos los días o en reunión o en comunicación con el intendente y todas las áreas eh, viendo cómo eh, controlar, fiscalizar y, y, y consensuar porque la la, la verdad es que si hay algo que entendimos eh, desde el intendente para abajo es que eh, nunca fue la intención ni de generar miedo ni pánico ni restricciones porque sí, ahora las restricciones están y, che, seamos piolas eh, eh, no lo, no no fomentemos la la, la ilegalidad o la irregularidad y menos los contagios. Claro. Entonces, eh, por eso la respons siempre se llamó la responsabilidad ciudadana y que de, de esta salimos todos, viste como que es un claro. dicho también medio trillado, pero salimos todos, pero con la acción individual de, de cada ciudadano. Bueno, pero Entonces... es lo que hablamos, Edu, es lo que hablamos siempre acá en, en el programa, que. No cuesta nada cumplir con, con, con protocolos básicos, no es que uno le está pidiendo anda y hace esto que fuera de lo, de lo normal, no. Uh -huh. Distanciamiento, ventilación cruzada, el uso del barbijo, el uso de, de, de alcohol en gel, bueno, la higiene en general, ¿no? Y es tan difícil, o sea, ¿por qué uno eh, tiene que invertir energía en decirle al, al muchacho que está trabajando, che, usen barbijo o, o hagan distanciamiento, cuando tendría que salir naturalmente. Sí, sí, por eso. No, no hay un ciudadano, no hay un, una empresa, no hay... Eh, por lo menos acá en Pinamar hemos tenido reuniones con todo el mundo y, y se entendió perfectamente que era así. Y por eso creo que también desde, desde ustedes los medios, desde el Consejo Deliberante, sí. eh, desde las cámaras, uh -huh. se entendió eso de esa manera... Eh, no se les dijo, muchachos eh, tírense a la trinchera y esperen a que pase este tsunami sino vamos a encararlo vamos a encarar esta ola, vamos a encarar esta pandemia, pero verdaderamente pongamos cada uno lo mejor para que tengamos una temporada, para que podamos abrir los comercios lo antes y lo mejor posible para que eh, podamos eh, ir a trabajar ir a la escuela eh, eh, entonces eh, creo que también eso fue una, una cuestión de, de, te diría, de inmunidad comunitaria. Eso lo, eh, creo que la gran mayoría lo entendió. Obviamente que después están los, los que no las cumplen, los que esquivan las normas, y pero evidentemente en Pinamar fue la minoría. Sí, fue la por minoría, suerte, porque si no, por no, no hay forma. Que vos me preguntabas, sí, ¿por qué Pinamar tuvimos hasta acá esto y eso? Y bueno... La verdad es que tienen todas estas, estas variables. Tal cual, bueno, había dos, dos casos más, uno de per una familia que tiene covid y va a la playa a la plaza a la plaza a jugar con los chicos eh, y no, eso no, también no, no, <risa> oh, es indignante. Eso es una, cosa, es, es una cosa de locos. Terrible. La verdad es una cosa de locos. Y otro teniendo síntomas de covid. Ah, es que Va al supermercado fue... previendo que iba a estar encerrado eh, 14 días y después le terminó dando positivo. positivo. Eh, bueno, pues evidente, de vuelta, eso existió en todos lados, vimos el, el que se subió al avión y truchó la, sí, el resultado, sí. uh, hubo casos así bien extremos, pero... Uh, evidentemente en Pinamar fueron los menos porque si no, Kari y Jeremy tendríamos que estar sí, sí, explotados sí, bueno, eh, en la India el, el, el que se casó, que alquiló un avión para 160 ah, personas sí, ¿ves? Sí, sí, sí, increíble, sí. pero bueno bueno Eduardo, <risa> <risa> muchísimas gracias por toda la información, es un gusto hablar <risa> con vos, eh, sos muy sí, claro bien. con los datos, así que bueno sí. te llamaremos en otro momento para que nos des mejores noticias todavía Tal aún. cual. Bueno, bueno, dale. Eh, eh, Eduardo Cerramos cerramos esta nota con algunos saludos de la gente y comentarios de la gente. Excelente profesional, gracias por ser tan claro. Acá dice Pinamar, eh, tiene un equipo de salud excelente. Eh, gracias a la gente de vacunación, que son muy, pero muy amorosas. Las enfermeras. Silvia, Silvia, ídolo. Voy a llorar. Bueno, te, aparte, ¿qué? le dije a toda mi familia que manden mensajes. <risa> bueno, acá están todos. Mirá, bueno, bien, que sigan Lo, ahora en la Los radio. chicos de Eduardo, entre Zoom y Zoom, mandan mensajes, ¿viste? <risa> bueno, eh, bueno, bueno. Ahora, ahora tengo que tomar el examen eh, para el primer año de medicina, así que. Upa. Por Zoom. Bueno, está muy bien. Suerte. <risa> saludos. saludos. Bueno, hasta Eduardo, gracias. gracias eh. Cuando quieran, en serio. Eh. Dale, muchas gracias. Saludos. Hasta Chao, chao. Bueno, así bueno, pasó el Secretario de Salud digo, del Partido de Pinamar. ahora que cortó Eduardo, te lo voy a decir porque él, como ¿Por qué dijo... ¿Por no lo dijiste antes? Te voy a decir, es un equipazo el equipo de... de en general, no solamente el público, sino el privado. Eh, todo tra tra tratamos de trabajar en equipo. Y la verdad que estoy orgulloso de pertenecer al equipo esencial de salud del Partido de Pinamar y Villa Gesell porque trabajamos todo para la gente. Así que... A seguir trabajando. A seguir trabajando y a no bajar los brazos, ¿eh? que ahora viene, si Dios quiere, ya empieza, se, se empieza el invierno, pero se empieza a ir también. no uh -huh. Ya venimos, hay más, salud radial.